Los huesos presentan una serie de relieves y de depresiones. ¿Dónde? En su superficie. Fijaros en este hueso. Esto es un número, ¿vale? Y no, su superficie no es lisa completamente, sino que presenta relieves y depresiones. Vamos entonces a ver la terminología asociada tanto a los relieves como a las depresiones. Y vamos a comenzar, por tanto, por los relieves. El primer término que debemos de conocer es el de apófisis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, eh, se trata de unas de proyecciones, es un término genérico, vale que se emplea eh, cuando hablamos de proyecciones de, de los huesos, que forman bien eh, las articulaciones o constituyen puntos de fijación de los ligamentos o de los tendones. ¿vale? Así podemos diferenciar eh, dentro de los relieves aquellos eh, que son articulares como aquellos que van a ser no articulares. Entonces vamos a comenzar con los articulares. Bueno, dentro de los eh, términos que están asociados, eh, bueno, de términos articulares, hablaremos de la cabeza. Fijaros, aquí tenemos, tenemos como ejemplo el húmero, tenemos lo que es la cabeza ¿vale? y el cóndilo en el otro extremo. ¿Vale? La cabeza. La cabeza se trata de un extremo ¿vale? más o menos esférico, ¿vale? por el que se articula este hueso con otro hueso, que será la escápula. El cóndilo. El cóndilo lo tenemos aquí, ¿vale? y se trata de una eminencia redondeada ¿vale? en el extremo articular del hueso. ¿vale? Este se trata del Húmero, pero tenemos también los cóndilos del fémur. Pasamos entonces ahora a ver los términos, eh, bueno, pues asociados a los, eh, digamos, términos no articulares, ¿vale? Y el primer término que tendremos que, del cual vamos a hablar, ¿vale? será el de tuberosidad. ¿Vale? Y por tuberosidad se entiende una eminencia gruesa, rugosa y ancha. ¿De acuerdo? Fijaros, esto todo. La tenemos aquí. Eminencia rugosa, gruesa y ancha. Esta tuberosidad es un ejemplo que, que eh, bueno, pues eh, sería la tuberosidad deltoidea. Es donde se inserta el músculo deltoides. Tenemos... Pues otro término, ¿vale? Que es no articular. Y pues será el tubérculo. El tubérculo es una eminencia pequeña, redondeada. ¿vale? Entonces, bueno, pues un ejemplo lo tenéis aquí. Este será el tubérculo mayor, otro aquí, ¿vale? Y este es el tubérculo menor. Aquí los tenemos, ¿vale? El tubérculo mayor, que no se ve muy bien en este vídeo. El tubérculo mayor ¿eh? y al lado el tubérculo menor. Eh, otro término que podemos eh, no articular que vamos a poder utilizar, fijaros, pues, este es el de espina. Y la espina se trata de una proyección filosa y delgada. El ejemplo, bueno, pues es la espina de la escápula. Otro término que se puede utilizar es el de cresta, ¿vale? Y la cresta, eh, bueno, pues se va a definir como una eminencia elongada y el ejemplo no lo tenemos en ninguna fotografía de aquí, ¿de acuerdo? Eh, la, bueno, pues el ejemplo eh, sería el, el hueso etmoidal, y, bueno, pues que estaría dentro, ¿vale? Dentro de la cavidad craneana y se denomina cresta calle. Y por último, lo que vamos a, el último término que vamos a poder eh, asociar a los relieves no articulares, se trata de lo que es la línea, ¿vale? Las líneas son excrecencias largas poco prominentes. Se ve una muy bien en el, en el, en el húmero, ¿vale? Que es la línea áspera del húmero, ¿vale? La tenemos en la parte aquí, la parte de atrás. ¿vale? Estaría por la parte de atrás que no se podría ver, ¿vale? y Tendríamos lo que es la línea. Pasamos entonces ahora a ver las depresiones, ¿de acuerdo? Las depresiones son no articulares. Acordaros que los relieves teníamos, eh, bueno, podrían ser eh, articulares, como pueden ser la cabeza y el cóndilo, repito, y también pueden ser no articulares. Bueno, pues en el caso de las depresiones, ¿vale? Se trata de zonas excavadas o cóncavas, ¿vale? Que le vamos a encontrar donde en la superficie de los huesos. Aquí, en este hueso, nos vamos a encontrar con de depresiones y van a permitir el paso de tejidos blandos, ya sean vasos sanguíneos, nervios, ligamentos, tendones... ¿de acuerdo El primero de ellos que vamos a, a señalar ¿vale? será el término de fosa. Aquí tenemos una fosa en este húmero. Y la fosa se trata de una depresión poco profunda. Esta fosa el eje, bueno, pues, se va a denominar fosa coronoidea del húmero. Eh, ¿Qué más vamos a poder, otro término que vamos a poder, eh, en, bueno, pues encontrar o ¿no? definir como depresiones? Bueno, pues se trata de los foramen. Eh, foramen o meato. Fijaros, aquí tenemos un meato. Y ahora os digo la diferencia que hay. Y el foramen. Foramen, que lo tendremos aquí abajo, hablaremos de foramen. Bueno, pues el foramen es un orificio a través del cual eh, pasan vasos sanguíneos, pasan nervios, o pueden pasar ligamentos. ¿De acuerdo? O sea, hablamos de, El ejemplo típico, es el agujero magno o foramen magno. Eh, en el meato, la diferencia entre un meato y un foramen, el meato es un orificio, pero va a ser tubular. El ejemplo que tenemos aquí es el meato acú, acústico externo. Otro término que vamos a poder emplear va a ser el de fisura, ¿de acuerdo? Y la fisura, eh, pues es una pequeña hendidura que existe entre, eh, pues, eh, partes adyacentes de dos o más huesos. Y aquí tenemos, no sé si veis aquí, se ve bien, esto es una fisura. ¿Vale? Por esa fisura van a pasar nervios, van a pasar eh, músculos, ¿de acuerdo? Vale, que van a inervar eh, o que van a estar relacionados con, eh, con el ojo. Ese, en concreto, es el ejemplo que hemos puesto, se denomina la fisura orbitaria, ¿vale? Luego tenemos también otro término que será el de surco. Surco, ¿vale? Y aquí tendríamos un surco. Y el surco, se trata de una ranura sobre la superficie del hueso, ¿vale? Donde van a descansar tanto vasos sanguíneos, pueden descansar tendones, pueden descansar nervios. Este es el surco bicipital, ¿vale? O intertubercular. Eh, y ya por último, ¿vale? Lo que vamos a... el último término que vamos a, a ver dentro de lo que son las depresiones, se trata del de término de la escotadura. Vale. Y la escotadura no es más que una incisura o una depresión que se va a situar en el borde del hueso. En este caso tenemos la escotadura de la escápula. Fijaros, bueno, pues a este sería el borde de la escápula. Vale, aquí y nos vamos a encontrar con una pequeña incisura en lo que es la superficie del borde. ¿De acuerdo? Pues nada más. Hasta aquí la terminología asociada a lo que son los relieves y las depresiones que podemos encontrar en las superficies de los huesos. Venga, hasta el siguiente vídeo, chicos.